La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso este viernes presentación periódica como medida cautelar a Francisco Manuel Matrillé, ex empleado de la empresa MUNE SRL, a quien investigaban por supuesta estafa en dicha entidad. Ah, no, ellos solicitaron prisión preventiva por un espacio de un año y solicitaron la conversión de caso complejo. Todas sus solicitudes fueron denegadas, entendiendo que no tenían razones jurídicas para que el juez lo complaciera. la visita periódica los días 26 de cada mes y ponerlo bajo el cuidado y vigilancia de una persona. Recordamos que Matrillé fue arrestado a su llegada al aeropuerto internacional Cibao en la ciudad de Santiago,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 para su noticiero de Lenor, Arismendi la Antigua.